Hola a todas y todos, soy Alfespro y hoy analizaremos con sus puntos estrella y sus puntos tornillos este libro, Educación física como herramienta de transformación social, pretextos críticos. decía Carles González que la educación física es física pero sobre todo es educación. Entonces, ¿debemos implicarnos activamente para formar parte de los cambios sociales por una educación física transformadora? Dani Martos y todos los miembros del seminario Socarrel te harán reflexionar sobre este y otros aspectos. Además, este libro se adelanta tanto en saberes como en aquello en lo que el alumno debe ser competente a ese nuevo currículum que está a punto de salir y, como no, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así encontramos similitudes en palabras como estereotipos, identidad de género, justicia social, adaptación a las características individuales del alumnado y otros tantos términos que vamos a encontrar tanto en el nuevo currículum como en este libro. Por cierto, ya sabéis que si queréis seguir atentos a vídeos como este en el canalizo libros relacionados con la educación física y con la educación en general, suscríbete al canal, dale a la campanita para estar avisado, ya que estos vídeos los hago muy de vez en cuando, porque los leo, los releo y los subrayo, como podéis ver, y entonces pues llevan su tiempo además de la edición. Pues eso, venga, suscríbete. a los puntos de estrella Estamos, como siempre con la calidad de la edición es una edición de inde pues como inde nos tiene acostumbrados una edición correcta tapa blanda además hay que decir que los autores detrás de cada capítulo incluyen una bibliografía bien citada y que nos puede servir para ampliar conocimientos y además en la parte final del libro encontramos sobre los autores y sobre las autoras un biotopic en el cual tenemos información de ellos y para empezar a responder esa pregunta que decíamos al principio, en la página 9 se posicionan directamente cuando dicen que la educación física debe ser entendida como una herramienta de cambio social del lado de los y las Vulnerados. En la página 14, además, los autores citando a Tinin se posicionan en una educación física que vaya más allá del entretenimiento, la catarsis o la salud del alumnado. Y finalmente proponen una educación física que una lazos entre la escuela y la comunidad, promoviendo valores alineados con la justicia social. En la página 45 y 46, Gwen nos da una serie de recursos que nos ayudan un poco a entender lo anterior. Que... Y estoy hablando del uso táctico de los pretextos críticos. Enumera una serie de recursos como pueden ser las narraciones o cuentos motores al cual dedican un capítulo, además de las dramatizaciones o juegos de intercambio de roles. Y esto engancha, por cierto, con el llamado Teatro de los Oprimidos de Augusto Boal, donde una de las actividades es el Teatro Forum, que viene a ser una de las actividades que proponen. Por cierto, una manera de trabajar los dilemas morales partiendo de personajes de ficción puede ser el cómic. Os recomiendo aquí, os dejo una tarjetita en la que echamos el mundo al otro lado de la ventana. Un cómic en la que encontraréis multitud de temas para tratar la justicia social. Otro de los puntos estrella del libro es su vocabulario. Encontramos palabras que normalmente no encontramos en otros libros y esto lo pongo como punto positivo porque lo que hay que hacer es escribirlas y buscar su significado. Por ejemplo, ¿sabéis lo que significa mayéutica? ¿Os suena? Materia de filosofía. ¿Qué es el ascetismo? Porque aumentar nuestro vocabulario no es una cuestión óbice. El capítulo Ética y pretextos críticos comienza con un texto que crea un poco de hype para lo que va a suceder luego. Además, en este capítulo se critica abiertamente la concepción técnica de la educación física. Un pasado que pesa. Ojo, un punto para mí súper estrella porque en la página 72 es uno de los no pocos momentos en los que los autores autorreflexionan sobre el mismo libro y ponen en valor la revisión o la autocrítica. Estamos acostumbrados últimamente al autobombo cuando lo más interesante es precisamente esa capacidad autocrítica porque siempre le da un plus de valor a la información que encontraremos. Me gusta esta frase de la página 54 porque, por cierto, tiene mucho que ver con el libro Escuelas que enseñan. Os dejo aquí una tarjetita cuando dice que la escuela puede no cuidar por cuidar en exceso. En la página 89 es el capítulo dedicado al cuento motor. El cuento motor, por ejemplo, yo recuerdo haberlo trabajado hace muchos años en las clases de, de natación contando una historia y tenía que era, que era un una cueva donde había que bajar buceando y coger unas joyas y a partir de ahí un tesoro y había que empujar el agua porque... y con esos elementos se creaba un cuento para enseñar la técnica propia del nado. En este caso no estamos hablando de nada de esto, estamos hablando de aplicarlo a esta educación física crítica. Destaco aquí que aunque eh, se explica lo ideal, un curso o un taller de Educación Física Crítica, tuvimos la suerte de poderlo disfrutar, tanto el curso como el taller en las Jornadas de Intercambio de Experiencia en la Universidad Miguel Hernández en Elche y ese cuento motor siempre dentro de una actividad del ámbito de la Educación Física. Por cierto, si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal, dale al like si te gusta, y a la campanita para enterarte de estos vídeos en la página 115 se recalca de nuevo ese aspecto de la educación física transformadora a través de la justicia social para ello se basan en los estudios de john rawls que por cierto recibió la medalla al mérito en Humanidades en Estados Unidos justo tres años antes de su fallecimiento en 1999 y a partir de ahí de analizan desde esta perspectiva todo el juego anterior de los países del mundo que queda descrito y cual Jaime Altozano, boom, te, te encuentras en la página 120 con una explicación detallada del por qué Punto por punto. El libro sigue con el capítulo 7, la página 127, donde se habla de la formación de grupos. En el siguiente capítulo encontramos dos acciones pedagógicas queer para tratar en las clases de educación física. Y en el siguiente capítulo encontraremos el tema de los baños y los vestuarios a través de una narrativa trans queer. Tengo que decir que el libro a veces no nos da soluciones, nos plantea el problema, nos plantea estudios al respecto y a partir de ahí tenemos que encontrar las soluciones. Esto, si alguno está buscando un libro de recetas, tal cual, pum, pum, pum, eh, no es un libro de 101 ejercicios para trabajar la justicia social, no estamos en, en ese libro. Y pasamos ya a los puntos tornillo. Ah, si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal. Empezamos los puntos tornillos con ese biotopic del que hablaba al principio. Simplemente creo que se podría mejorar citando las redes sociales de dichos autores y autoras. Además, otro punto a mejorar son las fotos al principio. Las primeras fotos están mal referenciadas. Por ejemplo, cuando se referencia a una foto bajo el subtítulo Google. En la página 20 leo. Sucintamente podemos colegir que esto... Pues hay que corregir la palabra colegir. En la página 29 pone... Del pretexto se relaciona con el modo en el que el maestro o filósofo le falta una a, sería se relaciona. Otro de los puntos tornillo pienso que es cuando de las últimas frases del libro acaba diciendo a veces parece como si la comprensión del sentido cultural, social e individual de una realidad exigiera una escritura inteligible, intrincada y técnica que claramente aleja el placer de la lectura. Pues bien, el libro comienza con una jerga filosófica, bajo mi punto de vista, en algunos momentos excesivamente enrocada. Porque al principio empezar con esa jerga filosófica, la verdad que te echa un poco para atrás y te frena la lectura del libro como a mí personalmente me pasó, quizás porque no estamos acostumbrados. En la página 45 yo incluiría el espacio, el mismo espacio como detonante. Me viene a la cabeza enseguida Irene López-Sekanay, que por cierto, el próximo libro que analizaremos será el suyo. Es este libro, también de Editorial Inde, así que ya sabéis, si queréis estar atentos, darle a la campanita para que os avise cuando hago vídeos. También hago vídeos de Marvel, pero si no os interesa, pues no lo veis y, y os esperáis a que salga el de los libros de educación física y educación en general. En la página 46... Cuando encontramos esa serie de recursos de los que hablaba antes, uno de los recursos se apoyan en los llamados e-sports. Bajo mi punto de vista, como profesionales de la educación física, no podemos apoyar este tipo de materiales, ya que los e-sports no favorecen esa actividad física vigorosa que nos ayude a mejorar nuestra salud. Y creo que hay otras formas, de, como se demuestran en el libro, de que la educación física sea crítica. En la página 163 utilizan eh, la X para evitar el masculino o femenino en las, pala en las palabras alumn xs eh, considero que no es necesario encaer eh, en ese tipo de escritura cuando existen palabras inclusivas por ejemplo el alumnado aunque reconozco que quizás esté precisamente así para llamar todavía la atención en el aspecto que se está trabajando pues nada esto es todo aquí tenéis pretextos críticos la educación física como herramienta de transformación social. Aquí tenéis el índice y el precio del libro. En este caso, yo reconozco que porque la he vivido me gusta más la película, o sea, hay que vivir un curso de pretextos críticos, unas jornadas, porque vais a entender muy bien todo lo que podéis encontrar en este libro. Pues esto es todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.